Buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este mediodía, en esta capacitación de la Escuela Nacional de Buen Gobierno, donde estaremos abordando temas muy puntuales y muy importantes para reflexionar nuestra región en América Latina, en el contexto actual. Y bueno, hoy tenemos un invitado de lujo que bueno, para nosotros ya es eh, pues amigo, colaborador, este un referente para la Escuela Nacional de Buen Gobierno, nos ha apoyado en, en muchos proyectos, ha estado con nosotros por ahí también este, en el Seminario de Economía. Ricardo, muchas gracias por ahí también el apoyo que hemos recibido de tu parte. En generaciones anteriores también ha estado ya en varias capacitaciones. Y bueno, además de ser un referente en, en América Latina, de la izquierda en América Latina, pues también es una persona muy, muy activa y muy participativa en estos procesos formativos. Y bueno, eh, pues bienvenido Ricardo, y sin más, yo eh, me permitiré dar una, una breve semblanza para, para que lo puedan conocer las y los que no lo conozcan. Bueno, eh, Ricardo Patiño es ecuatoriano, nacido en Guayaquil, obtuvo el título de, licen de licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí en, lo, en la Guamistapalapa, de ahí somos, en la Ciudad de México habiendo obtenido el diploma como el mejor estudiante de economía de dicha universidad. Fue ayudante de cátedra durante los dos últimos años de su carrera, realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Internacional de Andalucía, en España, donde obtuvo el título de Maestro en Desarrollo Económico de América Latina. posee una reconocida trayectoria académica, se desempeñó como profesor durante 23 años en la Universidad de Guayaquil, en la Facultad de Ciencias Económicas, y en la Escuela Superior Politécnica en la Licenciatura de Turismo. Recién graduado de economista, trabajó como jefe del Departamento de Planificación Económica del Instituto Nacional de Reforma Agraria en Nicaragua durante los primeros años de la Revolución Sandinista, entre el 79 y el 81. Trabajó como asesor económico de diversas organizaciones sindicales de obreros y de pobladores en su ciudad natal, Guayaquil. Promovió y dirigió la Organización Ciudadana del Jubilo 2000 en Ecuador, que con la consigna La Vida Antes que la Deuda, denunció los efectos de la deuda externa y legítima, un movimiento que por ahí todavía sigue teniendo mucho eco. Promovió la creación y dirigió la cooperativa de Todas para otorgar créditos y oportunidades a mujeres de muy escasos recursos económicos en barrios populares de Guayaquil con la metodología del Banco Grammy, de créditos con garantía solidaria impulsada en Bangladesh por Mohamed Yunus que fue premio Nobel de la Paz en 2002-2005. Fue ministro de Economía, de la Política de Relaciones Exteriores y de Defensa durante el gobierno de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa entre el 2007 y 2017. Como ministro de Economía y Finanzas, creó la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria para apoyar y promover la nueva economía. Y presidió la Comisión para la Auditoría Integral de la Deuda Externa Ecuatoriana en base, con base a la cual se concretó la posterior renego, la renegociación de la misma, un tema que por aquí también ya abordamos, un tema interesantísimo en, en sesiones anteriores aquí en la Escuela Nacional de Buen Gobierno. Y como ministro de Relaciones Exteriores de 2010 a 2016, impulsó políticas que transforman el ministerio y la política internacional. Promovió la integración de los países latinoamericanos a través del UNASUR. Ricardo por ahí fue una persona muy activa en este proyecto de integración del cual hablamos un poco en esta primera parte de la capacitación, de CELAC, del ALBA, y hacia la creación de un nuevo orden internacional. Promovió la incorporación a ciudadanos de pueblos y nacionalidades al servicio diplomático, reparación histórica que muestra al mundo la diversidad de Ecuador. En su ejercicio al frente de la Cancillería se concedió el asilo político a julián Assange y se le ofreció la protección delante todo el gobierno de Rafael Correa. También un referente muy importante. Eh, fue fundador junto a un colectivo de dirigentes populares del movimiento Alianza País que llevó a Rafael Correa a la presidencia de Ecuador en el 2007 y del cual fue su secretario ejecutivo. Actualmente está radicado en México en calidad de refugiado por razones políticas. Ricardo, pues nuevamente bienvenido. Me da mucho gusto poder tener la oportunidad de, de moderar esta sesión y compartir este espacio contigo. Y pues nuevamente agradecerte el tiempo y lo que siempre has compartido con nosotros, ¿no? Toda tu experiencia. Y pues sin más, compañeros y compañeros le damos la palabra a Ricardo Patiño Adelante, Ricardo. Muchas gracias, José Manuel. Gracias por esta invitación. A los compañeros que están trabajando para eh, ir también eh, tomando las experiencias del gobierno en México, asumir, reconocer, eh, eh, tomar eh, lecciones de las experiencias, nunca calcar ni copiar nada, pero sí, tomar lecciones es, eh, es muy importante. Eh, y en esta conferencia que hemos programado para hoy y que vuelvo a reiterar la, el agradecimiento por esta oportunidad, básicamente eh, quiero comentar sobre el tema que así está planteado en el... En el Título, eh, del neoliberalismo y la crisis en el Ecuador. Eh, es importante hacer una primera reflexión. El tema del neoliberalismo es eh, un suceso histórico, son momentos, periodos históricos que se han producido en América Latina, eh, no solamente en un país, sino en muchos países, que se corresponden realmente a estrategias que lamentablemente en América Latina no supimos o no pudimos enfrentar porque tampoco teníamos las, eh, los niveles de organización como países, como bloque para poder enfrentar y que permitimos porque hay que decirlo, no hay que decir que nos lo impusieron, permitimos que lo, nos lo impusieran eh, a veces se eh, comete el error en esto yo coincido con el el presidente Rafael Correa que nos reclama culturalmente decir que somos víctimas, no, no somos víctimas sí, ciertamente hay un nivel de sometimiento internacional hay una división internacional del trabajo, hay imperialismo todo esto hay, sí, pero también nosotros lo permitimos, de tal manera que no podemos decir, bueno, simplemente tenemos que conseguir que algún día el imperialismo se termine no, tenemos que lograr nosotros liberarnos efectivamente tenemos que lograr nuestra independencia verdadera y nuestra unión como pueblo latinoamericano. Hago esta aclaración necesaria porque eh, hemos, hemos de hablar del neoliberalismo y de lo que se llamó el consenso de Washington eh, para conocer cuáles son, o para ver, digamos, brevemente cuáles han sido los impactos de ese neoliberalismo, el resultado después de la aplicación del neoliberalismo, básicamente, en la décadas de los 80 y 90 del siglo pasado, y la explicación fundamental del surgimiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Los gobiernos progresistas y de izquierda en América Latina no se suceden por generación espontánea, no se suceden solamente porque aparecieron líderes eh, emblemáticos eh, de una inmensa capacidad eh, conductiva, de liderazgo, eh, no solamente por eso, de, acerca de los cuales vamos a hablar, sino porque fundamentalmente había condiciones objetivas en la sociedad latinoamericana que correspondió justamente al fracaso del neoliberalismo. Entonces comenzaremos bre brevemente com compartiendo algunas ideas sobre lo que significa el neoliberalismo, luego los efectos que tuvieron en América Latina, el, el, el resultado Siguiente, político, que fue que la gente desechó, sin que necesariamente lo entendiera perfectamente el término neoliberalismo, el, el significado de las políticas globales en ese sentido el problema de la deuda externa, sin necesariamente entenderlo, rechazó la aplicación del neoliberalismo en nuestros pueblos y aquellos líderes o movimientos o partidos políticos que ofrecieron cambiar esa realidad fueron beneficiados por la voluntad de los pueblos latinoamericanos, se produce esta, este primer ciclo, algunos le llaman primera ola, yo digo no, hay que llamarle ciclo, porque la ola supone un movimiento muy corto de hacia arriba y luego hacia abajo y parecería ser que vamos a tener también péndulos y, y creo que no podemos contentarnos con decir que sean olas progresistas eh, y después ya una ola de la derecha, no estamos hablando, yo no comparto el, el, la la teoría política del péndulo político, ahora es la derecha, ahora la izquierda, después la derecha y después la izquierda. Definitivamente será posible construir una nueva sociedad sin péndulos en ese sentido, sino que sean sociedades que avancen progresivamente hacia la solidaridad, hacia la equidad, al progreso, al desarrollo, etc. Eh, después de comentar sobre eh, este eh, efecto que tuvo el neoliberalismo en América Latina de haber... Eh, dado lugar al surgimiento de gobiernos progresistas y de izquierda, entonces eh, conversaremos sobre lo corto que han sido esos procesos, esto es importante decirlo estos nuevos, digamos, estos nuevos retornos del neoliberalismo que han durado muy poco tiempo en América Latina y eh, lo que significa este nuevo ciclo que ahora estamos viviendo eh, esto será un poco el, el eh, la circunstancia eh, internacional de la que vamos a hablar para luego concentrarnos en el tema del ecuador ojalá lo, los tiempos nos lo den y si no tendré que acortar un poco la intervención pero esta es la idea ¿verdad? hablar del neoliberalismo, los impactos las consecuencias eh, políticas eh, el hecho de que ahora el neoliberalismo que intentó volver a aplicarse en américa latina intentó en esta en este periodo, digamos, de, de un cierto retroceso del ciclo progresista, eh, prácticamente, casi de inmediato, digamos, hablando históricamente, casi de inmediato, fue sucedido por nuevos gobiernos que son progresistas. El último, eh, también muy importante y muy, que nos, nos, nos llena de optimismo, el de, de Colombia, hace pocas semanas atrás, la consolidación del triunfo de de Gustavo Petro, y eh, luego entonces eh, volveremos al, al Ecuador. Bueno, comenzamos entonces. Es necesario recordar el término, porque si, a veces los términos eh, se, que comienzan con cierto sentido, en un momento después pierden el sentido, se distorsionan porque no recordamos su origen. Se dice que en América Latina aplicamos políticas neoliberales en la década de los 80 y de los 90. Y se habla de la aplicación del consenso de Washington. Entonces uno podría pensar, ah, hubo un consenso en Washington, hubo una reunión, porque además se aplicó en América Latina el consenso de Washington. Uno diría, bueno, sí, eh, se ha de haber producido una reunión seguramente en Washington y se pusieron de acuerdo los países de América Latina en, en que se haga, pues, este... Este, eh, que se tomen estas medidas que, que se incluyen en el consenso de Washington. Pero hay que decir algo, eso no fue ningún consenso de Washington, o sea, no fue un consenso de los países de América Latina. Eh, muchas veces en, en la diplomacia internacional se dice eh, el, el acuerdo de, eh, de Veracruz, eh, el, la reunión de eh, Buenos Aires, eh, el comunicado de Quito y entonces uno dice, bueno, ahí se reunieron los países y lo establecieron uno, en este caso, se habló del consenso de Washington y se habla del consenso de Washington, esta es una palabra el decálogo también se le llama son diez pasos concretamente uno, esta palabra fue acuñada por el economista inglés John Williamson y lo que básicamente hace él es recoger lo que ya los, eh, las instituciones, básicamente el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba impulsando, estaba promoviendo para que lleven eso adelante, para que esas medidas sean llevadas adelante por los gobiernos latinoamericanos. Entonces es importante que quede claro, el consenso de Washington el nombre del consenso toma, eh, es tomado porque en algún artículo este economista inglés le llamó así. ¿Y por qué le llamó? Porque todas estas instituciones, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Departamento del Tesoro, están en Washington. Sí, solamente porque hubo una coincidencia geográfica, pero no porque hubo un consenso. El consenso del que, al, al que llama Williamson es el consenso de estos organismos internacionales que obedecen fundamentalmente a las políticas de los Estados Unidos, básicamente. Esta, eh, este llamado consenso de Washington efectivamente se aplicó, eh, no entraremos en detalle del mismo, pero fundamentalmente se trata de liberalizar las economías, abrirlas al mercado internacional, en lo fundamental, privatizar. Eh, las actividades económicas, reducir el tamaño del Estado al más, eh, más bajo nivel, es decir, eh, hacer que el, la consigna de el mejor gobierno es el que menos interviene. Es el, el puro neoliberalismo. Entonces, ojalá, dicen ellos, ojalá que no hubiera que tener una policía pública, sino que cada uno, el que tenga plata, pues tenga su policía. Que los parques tampoco sean regentados por los municipios, sino que sean las empresas las que pongan un parque y tengan, hagan el favor de, de mantenerlo. En la salud pública, dicen ellos, no, no debe ser del de sector público, que haya un hospital por ahí, puede ser para los más, más, más, más pobres, puede ser. Pero los hospitales deben ser privados, porque así funciona mejor. Igual las escuelas, etcétera, etcétera. Esta es, esto es básicamente lo que establece el consenso de Washington, la liberalización, además, la no existencia de normas, que no exista legislación laboral, ojalá sea un solo artículo que diga los obreros se pondrán de acuerdo con los empresarios para establecer cuáles son sus salarios y el horario de trabajo. Si así fuera el, el, el código del trabajo o la ley del trabajo de, nuestro país, eh, de nuestros países, eso sería eh, adecuado para los neoliberales, para el consenso de Washington. Que no exista salario mínimo, por supuesto, sería para ellos es una locura que existe el salario mínimo, porque el salario mínimo, según ellos, distorsiona. Cuando hay salario mínimo, aumenta el, mínimo, perdón, aumenta el desempleo. Vamos a ver en el caso ecuatoriano particularmente que, eh, que no sucedió así y que demostramos a las, hasta la saciedad los, eh, los errores, las falsedades de las propuestas neoliberales. Pues esto es lo que en resumidas cuentas establece, bueno, eh, también terminar, Normas para los bancos tampoco, regulaciones para los bancos tampoco, que ellos hagan lo que consideran eh, que se debe hacer. Así están definidas las políticas neoliberales. Muchos países de América Latina ingresaron a esa, eh, a esa corriente, no me equivoco cuando digo muchos, todos los países latinoamericanos, a, a todos eh, eh, se les impuso y aceptaron, insisto en los términos, las políticas neoliberales. Y esas políticas neoliberales eh, dieron lugar a una eh, afectación muy grande en los indicadores de riqueza, de pobreza, de inequidad, de desempleo en nuestra América. Solamente señalaré algunos indicadores principales, eh, en el, el Producto Interno Bruto, eh, que, que la, en la década de los 50, de los 60 y, y hasta el 70, en América Latina era muy alto, era de aproximadamente el 5%, eh, 4.8, 5.7, eh, y en el 73, digamos del 73 al 80, se mantuvo todavía en un nivel del 4%, que no era el mismo de los del periodo anterior, del llamado periodo de sustitución de importaciones, eh, sí. dice Norman Sánchez que no escucha bien. Ah, no, sí que él escucha bien, está bien, me alegro, porque alguien decía que no escuchaba bien. Eh, pues, de, decía entonces que el Producto Interno Bruto, que estaba en niveles del 4.5%, 5%, 5%, 5 hasta 6% en las décadas anteriores, con la aplicación de el, eh, del consenso de Washington, o de las políticas neoliberales, para decirlo mejor, este Producto Interno Bruto decayó a un promedio del 1% en la década de los 80 y después continuó también con niveles supremamente bajos. Pero la aplicación de estas medidas, que no fueron medidas que se aplicaban para lograr perdón, el crecimiento de la economía, sino fundamentalmente de lograr ahorros en las economías para asegurar el pago de una deuda externa que además era en muchos casos ilegal, eh, las renegociaciones eran absolutamente perjudiciales para nuestros países y no se correspondían, incluso con los principios del neoliberalismo a nivel, a nivel de, eh, internacional. Sin embargo, de eso se aplicaron para nuestros países estas eh, políticas de renegociación que afectaron eh, el crecimiento de los países. Bueno, esto en el Producto Interno Bruto, en los niveles de pobreza también, los niveles de pobreza que habían logrado reducirse, desde la década del 50, que era más o menos el 51%, muy alto en América Latina, que llegaron a, en los 80 a ser del 30%, se redujeron en promedio 20 puntos, volvieron a crecer en los 80 y en los 90, eh, colocándose en entre el 40 y 45%. Los niveles de desempleo, de igual manera, promedio es del 8%, países como bueno, Panamá que llegaron a tener el 17%, ya niveles altísimos de desempleo, Venezuela con el 10%, estamos hablando de la década de los 80 y de los 90. Y una distribución del ingreso para un poco cerrar esta información general sobre los impactos de la aplicación de las políticas neoliberales en nuestra región, eh, que en el año, eh, la distribución del ingreso decía que fue... Eh, muy, pero muy regresiva en este periodo, quiero solamente darles un indicador, hay muchos otros pero hay un indicador si comparamos el 40% más pobre y el 40% más rico de los latinoamericanos comparativamente la diferencia en eh, eh, perdón cometí un error, no el 40% el 1% más rico y el 1% más pobre de los eh, habitantes de América Latina en 1980. La diferencia en la distribución del ingreso entre estos segmentos era de 237 veces. Miren, en los 80, cuando comenzó la aplicación de las políticas neoliberales, el 1% más rico recibía, en promedio, 237 veces más que el 1% más pobre. Diez años después, en 1990, esa diferencia ya no era 237 veces, era 360 veces. El 1% de la población más rica recibía 360 veces más que el 1% más pobre. Y en 1995 llegó a ser 417 veces más que el 1% más pobre. Eh, quería con esto solamente resumir algunas de las eh, gravísimas consecuencias de la aplicación de la política neoliberal en nuestra América Latina. Eh, esto provocó también eh, procesos de migración muy altos. Eh, la pobreza de la población eh, dio lugar a que la población se desnutriera, eh, dio lugar a reclamos permanentes eh, en, en los países, en las organizaciones sindicales que comenzaron a ser golpeadas fuertemente. Eh, reclamaban, se producían huelgas nacionales. En el Ecuador recuerdo que en la década de los 80 se produjeron al menos cinco paros nacionales eh, muy, pero muy combativos, igual que en muchos otros países. Eh, y este escenario de entre los 80 y 90 provoca entonces, produce un cambio político que, eh, y por eso lo decía de un principio, no, no es que surge Solamente, aunque sí, por supuesto, también obedece a, a ese nivel de liderazgo, de capacidad de determinados líderes, como los que mencionaré enseguida, pero principalmente desde el punto de vista macro, global, obedece, societal, digamos, obedece al hecho de que los pueblos latinoamericanos estaban desesperanzados, estaban hartos de estar viviendo esta situación de pobreza, de marginalidad, de eh, inequidad, pero también de una crisis política y de una inestabilidad política que en los países eh, sucedía. En el caso del Ecuador, hago mención al caso al que, en el que finalmente eh, voy a asentarme. en el caso del Ecuador hubo eh, tres gobiernos, antes del gobierno de Rafael Correa, que nunca terminaron su mandato, ninguno de ellos terminó el mandato. Un gobierno comenzó en el 2006 y a los pocos meses, a los seis o siete meses, eh, hubo movilizaciones sociales. Quiero aclarar que no, no es que las movilizaciones sociales solitas derrocaron a los gobiernos, aprovecharon las élites del poder para derrocar gobiernos con los que no estaban de acuerdo. Eh, en el caso de 1996, Adalado Corán llegó al gobierno, era un líder populista. Eh, no quiero calificar más las condiciones en que llegó al gobierno, eh, pero ese líder populista no era del, del, de la gracia de, de, de las elecciones del poder y aprovecharon determinados errores que ellos cometieron, gravísimos errores, por supuesto, que cometieron para eh, derrotarlo a través de un golpe de Estado parlamentario, es decir, que decidieron en el Congreso de que Abdalá Bucalá estaba loco, es decir, no tenía capacidades mentales para gobernar. Y decidieron, entonces, sustituirlo. Le tocaba a la vicepresidenta, pero el machismo político se impuso y no permitieron que la vicepresidenta se asuma el poder, sino que eh, hicieron asumir el poder a, al presidente del Congreso en ese momento, eh, al que ellos lo pudieron. Las élites del poder de aquella, de aquella época, particularmente el Partido Cristiano lo podían manipular. Duró entonces, no duró casi ni, ni menos de un año ese gobierno porque por la crisis económica que se estaba viviendo y social que se vivía en el 98 hay una nueva elección llega Mauada al, al gobierno a los dos años la crisis financiera terrible provocada funda, yo digo fundamentalmente por la política neoliberal y básicamente por la política de liberalización de los controles bancarios que llevaron adelante desde el 94 y el gobierno tampoco pudo sostenerse hubo, movilizaciones sociales, y un reemplazo del presidente Mawar por el presidente Novoa. Luego hubo nuevas elecciones, otro presidente, Lucio Gutiérrez, que había engañado y hecho una alianza con el movimiento indígena, eh, a los seis meses se declaró el principal amigo del gobierno de Bush de los Estados Unidos, que estaba invadiendo Irak, eh, y también fue eh, destituido por movilizaciones sociales y por convenciones también en la Asamblea Nacional, de tal manera que eh, tuvimos luego un nuevo presidente. En el Ecuador estoy hablando de eso, y esto pero pasó también en muchos otros países que se produjeron, que se producía este nivel de, eh, de en, enorme inestabilidad política, que dio lugar a que los pueblos eh, buscaran una alternativa, que no fuera la alternativa de los tradicionales partidos políticos que en muchos casos, en muchos países se turnaban en el poder había eh, un, un cambio del partido eh, colorado al partido amarillo del, del partido de la derecha financiera a la derecha eh, industrial y, y así sucesivamente los cambios que se producen entonces se, se producen en seguidilla eh, después de el fracaso de las políticas neoliberales y la aplicación de las recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, eh, en, en el caso de Venezuela, la aplicación de las políticas neoliberales por parte del de gobierno anterior a, al presidente Chávez dio lugar a que se produjeran movilizaciones inmensas, se produjo lo que se llamó el caracazo, unas movilizaciones eh, enormes, eh, se produjeron, produjeron básicamente entre el 89 y 92 eh, y dieron lugar, sin, no quiero entrar en detalle, dieron lugar a la, al triunfo de Hugo Chávez en 1998. Entra entonces eh, Hugo Chávez a, a dirigir el gobierno de Venezuela y es el primero de, que surge, digamos, de estas políticas neoliberales. Anteriormente habíamos tenido también el triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional, pero por una conquista militar, digamos, de la guerrilla nicaragüense en 1979 y anteriormente en Cuba en 1959. Pero como consecuencia de, de decisiones eh, a partir de procesos electorales, el primero que se produce en América Latina es el de Chávez en el 98, luego viene el de Lula en el año 2002, igual, por razones que tienen que ver con lo mismo, la aplicación de políticas neoliberales luego Kirchner en el 2003, luego Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005, miren ustedes que son año con año. En el 2006 se producen seis triunfos electorales de la izquierda y del progresismo, Evo Morales en Bolivia en el 2006, Bachelet en el 2006 en Chile, eh, Manuel Zelaya en el 2006 en Honduras y Rafael Correa en el 2006 en el Ecuador. Estamos hablando de seis triunfos en un mismo año. Eh, en el año 2007 ya se posesiona eh, el presidente Rafael Correa, en, en el 2008 vence también el presidente Lugo, cambiando una historia de 150 años en, en Paraguay. No había ningún partido más allá de los tradicionales que hubiera dado unas elecciones y Fernando Lugo, un obispo eh, de la teología de la liberación, gana las elecciones y el Frente Fernando Mundo Martí para la Liberación Nacional gana también las elecciones en el 2009. Eh, Daniel Ortega había retomado el gobierno también por elecciones y ahora en el 2007 en Nicaragua. Estamos hablando entonces de un cúmulo de eh, resultados en América Latina. Pero es importante tener esto muy en cuenta. Son resultados en lo principal de las políticas neoliberales que se habían aplicado y que habían fracasado en América Latina. Y por supuesto, no, tengo que, no puedo dejar de lado, también por la movilización social, en algunos casos más y en otros casos menos. Eh, pero finalmente con movilizaciones, con partidos políticos que se habían organizado a partir de las movilizaciones sociales, en unos casos más, en otros casos menos, pero en todos los casos también debido a eso, y por supuesto a la capacidad personal, al liderazgo de las personas que eh, estuvieron al frente. Después de eso, después de, la, eh, de que a estos gobiernos, se aplica, Políticas de diversos corte, distintas, no las podemos llamar todas de una sola manera, pero en todos los casos eh, políticas nacionalistas, políticas soberanas, políticas redistributivas que permitieron eh, que los gobiernos tuvieran resultados tan exitosos que prácticamente todos los estos nuevos gobiernos fueron reelegidos una, dos y tres veces. Y ustedes vean la historia, no me detendré en eso, pero eh, el gobierno de Lula fue reelegido y posteriormente estuvo Dilma, el gobierno de Kirchner, igual. El gobierno de Tabaré fue reelegido su partido a través de Pepe Mujica y después otra vez Tabaré. El gobierno de Evo Morales fue reelegido tres veces y a la cuarta le dieron un golpe de Estado. Eh, el gobierno de, de Rafael Correa fue reelegido, él fue reelegido dos veces, eh, a Lugo le dieron un golpe de Estado, es decir, el, el, el partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fue reelegido también, después perdió las elecciones, eh, pero estamos hablando entonces de un periodo de políticas antineoliberales, esto es importante decirlo, antineoliberales. Muchos de estos gobiernos rompieron con el FMI internacional de manera clara, contundente, eh, y en algunos otros casos de manera menos contundente, digamos, <coughs> permitiendo eh, la presencia del Fondo Monetario, pues en algunos casos definitivamente fueron eh, retirados de, las, de los espacios de, de decisión de la política económica. Y luego, este nuevo ciclo, es un ciclo de enorme importancia, eh, el caso del de, triunfo del presidente eh, eh, Andrés Manuel López Obrador en, en, en México, de Alberto Fernández fue en 2018, en el, de Alberto Fernández en el 2019, triunfos posteriores de Pedro Castillo en Perú, de Xiomara Castro en Honduras, de Boric, el presidente Boric en Chile, eh, y el último del presidente... Eh, en, en Colombia. Estamos hablando entonces de un eh, cambio importante, de, de un ciclo caso de Bolivia seguramente fue el más corto. Fue golpe de estado eh, de frente militar inicial auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos que dio lugar a, eh, a, un, a un gobierno muy violento eh, que le hizo mucho daño a Bolivia después de eh, un periodo muy largo de 12 años de gobiernos eh, de Evo Morales que había recuperado la economía que había mejorado la situación de vida de la población boliviana y que se produce eh, este golpe y, pero en un año el pueblo boliviano logra eh, desbancar logra volver a la democracia y recuperar el gobierno para un, eh, para el partido político que era el partido político que había eh, estado durante el gobierno de Debo Morales en, en Bolivia. Este contexto me, me va a permitir entrar entonces a, a ver la situación del Ecuador, a comentar a, con ustedes sobre la situación del, del Ecuador y eh, hacerles eh, conocer que antes del gobierno de Rafael Correa, que comienza el 15 de enero del año 2017, eh, habíamos vivido efectivamente la aplicación de la política neoliberal, que en pocas palabras, en pocos indicadores eh, significó una casi nula inversión del sector social, porque la idea era restringir, achicar, como se llaman, como llaman ellos, achicar el tamaño del estado. Entonces había una casi nula inversión en el sector social, más allá de otros de la infraestructura no se diga, pero del sector social, por lo menos, Hubo un deterioro de la infraestructura pública, una proliferación de escuelas y hospitales privados, yo les llamo privatización por omisión. O sea, las escuelas y los hospitales estaban, primero que no se construían, en la época neoliberal en Ecuador no se construyeron, no se construyeron escuelas, no se construyeron nuevos hospitales, la población crecía y por tanto se necesitaba más, pero no lo hacían, pero no solamente eso, sino que los que existían estaban en franco deterioro, los techos se caían, los equipos estaban dañados, la situación era dramática en, nuestra, en nuestro país. Eh, ¿Cuál era el... <coughs> La consigna era debilitar, desprestigiar al, al sector público, a las actividades provenientes del Estado, para que se diga, para que la población diga, no, no sirve, por tanto, como no sirve, ¿cuál es la opción? Lo privado. Entonces se privatizaba, de hecho, aunque eh, no le dieran las escuelas al sector privado, pero estaban tan mal, tenían tan mala infraestructura, tan están, están mal en calidad, los profesores estaban pésivamente pagados, eh, no había un trabajo, de, una política educativa preocupado de, del pensum, de la metodología, de la calidad, del de eh, mejoramiento en las capacidades del personal docente, que, que la gente ya ponía a sus, a sus hijos en una escuela pública porque no tenía otra alternativa, porque no tenía plata para el sector privado pero apenas pudiera ponerla en el sector privado lo ponía. Igual hablando del, de los hospitales, etc. Esta es una primera caracterización de la época previa. Luego eh, también uh, hubo un, un tratamiento absolutamente antipatriótico, antinacional de la contratación y la renegociación de la deuda, de la deuda pública. Eh, el servicio de la deuda era mucho mayor que el gasto social, había un vergonzoso conflicto de intereses respecto al manejo de la deuda pública. Incluso había disposiciones, ustedes no me lo van a creer, lo he dicho en algunas ocasiones, en los contratos de renegociación de la deuda del Ecuador, se decía, había cláusulas que decían, si acaso alguna cláusula de este contrato de renegociación de la deuda estuviera en conflicto con las disposiciones legales del Ecuador, con la ley ecuatoriana, el gobierno del Ecuador se compromete a no demandar, esas ilegalidades o sea, es terrible, es como que yo llego a un acuerdo con la policía para que, y la policía un acuerdo conmigo y le digo si yo me pasara la luz roja eh, ustedes se comprometen a no multarme es una cosa vergonzosa pero eso a nivel nacional imagínense la implicación que tiene una tercera característica de esta época previa de esta época neoliberal eh, fue la, la falta de regulación la falta de regulación en todo pero particularmente la que hizo un gran daño en el Ecuador fue la falta de la regulación de la banca. En 1994 se dictaron algunas leyes que flexibilizaron supuestamente o que desregularon en la realidad al sistema bancario y que le permitieron a los bancos, a las financieras, hacer lo que les diera la gana. Apropiarse de otras empresas, tener compañías de seguros, tener compañías eh, de intermediación financiera de diversos tipos. Ellos podían hacer lo que fuera no tenían ningún tipo de regulación, la tasa de interés la, la ponían la que también les diera la gana, como las, las tasas de servicio como, como ellos quisieran. Esto provocó una crisis financiera eh, en el año 99 que dio lugar a una estampida de la población ecuatoriana porque eh, hubo un hubo, eh, una, eh, acaparamiento, un control absoluto de los depósitos de los bancos por parte del gobierno y de la banca, eh, que impidió que la gente pudiera utilizar su dinero. Eh, además, en esta época previa se habían producido muchísimos despidos como consecuencia también del, del deseo del Estado de, de reducir el, el gasto público. Eh, se habían producido muchos despidos y por las políticas neoliberales que le permitieron a los empresarios ver con expectativa eh, adecuada para ellos eh, los, eh, el, las contrataciones futuras, que podrían ser contrataciones. Eh, sin muchos derechos laborales, entonces decidieron despedir a sus trabajadores. Eh, muchos trabajadores entonces tuvieron recursos importantes como consecuencia de, de las indemnizaciones por despido, los pusieron en la banca, la banca hizo feria con esos recursos, no digo todos, pero la mayor parte de, de la banca, y eh, eso provocó una crisis financiera y una crisis económica de magnitudes impresionantes en el Ecuador. <coughs> Y, y por último, la flexibilización laboral. Los contratos basura, la falta de estabilidad laboral, la tercerización, entonces tú eras contratado por la empresa, digamos, trabajabas en la empresa A, pero eras contratado por la empresa B, después de tres meses pasaba a ser contratado por la empresa C, después de tres meses por la empresa D, y así sucesivamente, finalmente nunca tenías estabilidad, nunca tenías derecho a organización sindical, etc. Y también la caída de los salarios reales. Esta era la realidad del Ecuador en la época previa a, a la Revolución Ciudadana. El, el gobierno de la Revolución Ciudadana eh, dio lugar a, a cambios fundamentales, el gobierno de Rafael Correa, se tomaron medidas que permitieron mejorar sustancialmente la, eh, la calidad de vida, los indicadores de la economía eh, ecuatoriana, y esto lo voy a pasar también de manera muy resumida en en algunos eh, cuadros que voy a presentar a continuación, si me permiten compartir la pantalla. Eh, ¿Tengo chance de compartir la pantalla, queridos colegas? Sí, me parece. Sí. Ya. Eh, entonces, eh, ustedes van a ver acá algunos, eh, algunos datos que son muy significativos. Eh, en, en celeste están los indicadores del previo a la Revolución Ciudadana y en, en más oscura, las columnas más oscuras son en la Revolución Ciudadana. Eh, ustedes ven, eh, bueno, por la crisis se llegó a niveles muy bajos, a 18 mil millones, de 28 mil millones, que era el Producto Interno Bruto, creo que debo de ampliarlo, eh, creo que ahí se ve mejor, ¿sí? Ok, de, eh, el Producto Interno Bruto había caído eh, de 28 a 18 mil millones de dólares, llegó a 46 mil millones. Nosotros en apenas... Eh, del 2007 al 2013, en apenas seis años, logramos un crecimiento a 95 mil millones de dólares del Producto Interno Bruto. Luego se produjo más adelante, yo creo que no alcan no sé si alcanzamos a ver, creo que sí, Okay, hasta 102 mil millones de dólares en el 2014. Luego se produjo un pequeño descenso como consecuencia de, de... de una realidad de caída de precios del petróleo, terremotos, una serie de problemas en el país, pero dejamos instalado prácticamente en 100 mil millones de dólares el eh, producto interno bruto en el Ecuador eh, a ver para pasar correcto esto esto como consecuencia de las políticas económicas llevadas adelante pero entre otras una de las políticas o una de las decisiones de política económica muy importante fue la inversión pública en la economía se llama gasto de capital del sector público no financiero pero en la digamos en lenguaje coloquial podemos llam llamarle eh, en la inversión pública. Miren ustedes eh, cómo creció la inversión pública, eh, que eh, tuvo, por supuesto, eh, resultados extraordinariamente positivos eh, en la economía en general, eh, el empleo, en la dinamización de la economía, en la equidad. Eh, en el Ecuador se acostumbraba con, en las, con, con las políticas neoliberales a tener promedios de, de entre mil y 1.800, 1.900 millones de dólares de inversión pública, y nosotros los aumentamos de manera impresionante, ustedes verán las cifras, los gráficos que indican ese nivel de crecimiento. En miles de millones de dólares llegamos a invertir 15 mil millones de dólares en el año 2014, cuando el Producto Interno Bruto era de 100 mil millones de dólares. Entonces, estamos hablando de un 15% del Producto Interno Bruto, eh, y eh, en general esto permitió, por supuesto, en cifras y en términos económicos se puede decir, bueno, tuvo resultados económicos porque dinamizó la economía, aumentó el nivel del empleo, mejoró los salarios de los trabajadores, pero también en términos de, de calidad de vida, mejoró la, el, el, la calidad y la amplitud de la red vial, se construyeron ocho hidroeléctricas en ese tiempo, Hicimos, eh, construimos muchísimas escuelas de gran calidad con equipamiento, construimos hospitales en la seguridad social y en el sector eh, de, de, del, del Ministerio de Salud, etc. Es decir, estamos hablando de una transformación. El Ecuador se transformó de manera impresionante en este periodo, en buena medida debido a la inversión pública, pero también debo decir no solamente a la inversión pública, es que la inversión pública también arrastra a la inversión privada y esto fue lo que logramos. Si seguíamos aplicando las medidas... De el, de, del periodo del liberal, no verían ustedes nada de estas cifras, no habrían visto tampoco la anterior del de Producto Interno Bruto eh, in, y tampoco de los resultados siguientes. Eh, estos, estos datos, eh, yo hablaba de, la, del, del efecto que tiene sobre la, sobre la economía, pero también eh, las decisiones que se tomaron, permitieron que la población económicamente activa, afiliada a la seguridad social, eh, aumentara de manera significativa. Eh, y básicamente porque se tomaron decisiones muy importantes, entre otras, convertir a la, al, a la no afiliación del seguro social de los trabajadores, pasar de ser una sanción administrativa a convertirse en un delito. Eh, esto dio lugar a que eh, prácticamente en el año 2015, 44% de la población económicamente activa estuviera afiliada a la seguridad social. Estamos hablando, yo, yo podría decir que posiblemente un 80 o un 90% de las personas que recibían remuneración. Eh, y ustedes dirán, bueno, pero todavía es muy poco 44%. Recordemos que ahí todavía hay, ha habido en el Ecuador y hay en, nuestros, en nuestras regiones, eh, en nuestros países, perdón, mucha población que eh, está en condiciones de informalidad. Hay mucho trabajo remunerado, eh, autoempleo, eh, y, que, y personas que entonces no tienen afiliación a la seguridad social. Tienen un negocio personal, eh, tienen una carretilla de venta de productos, eh, etc. Los, los trabajos de, trabajadores del campo, los, eh, los que hacen trabajo por cuenta propia, no están afiliados al seguro social. Pero esto indica que una población, una parte muy importante de la población remunerada, fuera afiliada a la seguridad social entre las, eh, los cambios que se produjeron. Eh, algo eh, importante también es decir cómo se eh, repartió la riqueza social y esto porque hubo medidas de política laboral, de política redistributiva, de política tributaria y fiscal que permitió estos cambios. Ustedes van a ver estas cifras son impresionantes. En apenas ocho años del 2007 al 2015, el eh, en la línea perdón, celeste que indica qué parte de la riqueza del ingreso nacional eh, la lo recibían los sectores empresariales que se llama excedente bruto de explotación hay un error ahí, dice exportación el excedente bruto de explotación que es lo que reciben los empresarios del total del ingreso nacional, en el 2007 recibían el 35%, en el 2015 recibieron el 25% eh, Hago una aclaración, alguien podría decir, ah, caramba, ahuyentaron a los empresarios. No, no se ahuyentaron a los empresarios. Los empresarios siguen estando allí y ganaban muy bien, porque la economía ecuatoriana funcionaba de maravilla. Es decir, había un crecimiento impresionante de la economía, había un crecimiento de la, de la demanda en la economía, pero la distribución de la riqueza fue distinta. Y esto se evidencia en el caso de la remuneración de los asalariados, que de recibir... El 31.6% del total del ingreso nacional llegaron en el 2015 a recibir 37.4% y el otro son lo que se llama el ingreso mixto. No quiero detenerme tanto ya en esto, pero eh, lo que se evidencia es que la distribución de la riqueza cambió muy favorablemente eh, para la, los trabajadores eh, en general. Este es otro indicador también del año 2007, al 2016, un año antes de dejar el poder Rafael Correa, el, el porcentaje de la población que estaba en niveles de pobreza bajó del 37 al 23%, y el nivel de pobreza extrema o llamado indigencia también bajó del 17 al 8%. Son eh, cambios fundamentales, trascendentales que vivió nuestro país como consecuencia de las decisiones de política económica y de política social. Voy cerrando con eh, unos últimos gráficos. Los gastos sociales respecto al Producto Interno Bruto, en el año 2006, apenas el 4.3% del Producto Interno Bruto, digamos, eh, perdón, puede decirlo de, de una manera más precisa, el gasto social del gobierno en educación, bienestar social, trabajo, salud, desarrollo urbano, correspondía tenía el tamaño del 4.3% del Producto Interno Bruto. En el año 2013, entre el año 2012, 13, 14, estaba entre el 8.2% y el 9.4%, digamos que fuera el 9%. Estaba en el 9% respecto a 4.3% del 2006, o sea, se había duplicado. Pero hay que decir algo adicional, se duplicó el gasto respecto al Producto Interno Bruto. Pero como el Producto Interno Bruto también se duplicó, en la realidad el gasto social se cuatruplicó en eh, apenas eh, siete años. Luego se mantuvo, bajó, como les decía, por la crisis del 15 y del 16, eh, un poco, pero finalmente terminó también en un indicador supremamente alto. Eh, el servicio de la deuda respecto al gasto social, que antes era el 8% del servicio de la deuda y el 4% del gasto social, Cambió su, su, su nivel y ahora es el 10% en el 2016 del gasto social y el 6.6% el servicio de la deuda. Eh, concluyo con esto las cifras, la cobertura de la canasta básica que en el periodo, todo el periodo previo, digamos los 10 años anteriores, nunca eh, llegó al 70%, es decir, lo que es el salario mínimo, el, la cobertura, de, que tiene el salario mínimo de una canasta básica de la familia, nunca llegó al 70%. Logramos escalar esto de manera significativa y prácticamente lo dejamos en el 100%, sin un salario mínimo vital, eh, un, un, el, perdón, el salario mínimo de una familia ecuatoriana alcanzaba ya en nuestro gobierno a eh, comprar eh, una canasta básica. Estamos hablando del mínimo, no del promedio, que era incluso mayor. Esto, eh, estas cifras quería enseñarles. Ah, y una última, perdón, que se me escapaba también, eh, en temas de seguridad. El tema de la seguridad es una cosa muy importante. Ustedes lo saben, particularmente quienes nos están viendo y escuchando y que viven en, en este querido país, en México, saben eh, lo, lo importante que es el tema de la seguridad para una sociedad. Tanto así que el presidente López Obrador dedica todos los días un periodo especial de la mañana para tratar los temas de seguridad. Miren ustedes cómo cambió, cómo cambiaron los indicadores de, eh, en el Ecuador. Normalmente se miden a nivel internacional la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, desde el 80 esta tasa de homicidios por 100.000 habitantes en el Ecuador creció. Homicidios por cada 100 Llegó a unas 8 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en el 89 y esto creció, llegó a un máximo en el 2005, de 17 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes en el año 2005. Y estos niveles los logramos rebajar a partir del 2007 en adelante. Eh, hay un, el, el indicador amarillo eh, es un indicador de, de otra naturaleza, de, de otra Institución, pero el del INEC, que es el digamos, el que continúa la línea, indica que ese nivel llegó a reducirse en apenas siete años al 5.5%. Perdón, 5.5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Escenario, por supuesto, no se debe a que. Eh, a que simplemente le dimos más armas a la policía. No, claro, también había que darle chalecos, había que darle comunicación, había que darle vehículos, había que, que darle armas, eh, pero especialmente a una política integral de la, eh, de la seguridad ciudadana que eh, pusimos básicamente nuestra atención en ese, en ese problema. Entre otras cosas también, a que nos despegamos del tutelaje del de gobierno de los Estados Unidos tiene sus preocupaciones particulares el gobierno de los Estados Unidos dice, yo no le creo dice tener preocupaciones por el narcotráfico, yo sinceramente lo que creo es que ellos organizan eh, esas actividades y a los que no están en su organización los repelen, ¿no? pero eh, finalmente su preocupación es la seguridad de nuestros países y ellos tenían un, una influencia notable, pero notable en las decisiones que se tomaban en las fuerzas armadas, que se tomaban en la policía, decidían tanto, vean ustedes este, este extremo, decidían tanto que en una ocasión el presidente Correa, como debía hacerlo fue consultado sobre quién debía eh, ejercer la, la, la rectoría, la, la jefatura de la policía en el Ecuador, eh, y después de que él tomó la decisión de que debía ser una persona, el, el ministro de gobierno le informó al presidente Correa que se habían llevado vehículos de la policía, que se habían llevado eh, computadoras de la policía, eh, que habían dejado prácticamente sin muebles y sin condiciones eh, a, a la policía en determinada área, en la área que tiene que ver con, eh, con el control del narcotráfico. El presidente Correa preguntó, que, ¿pero, ¿pero qué pasó? ¿Alguien se robó eso? No. El, el, la, la embajada de los Estados Unidos decidió retirar todo eso. ¿Pero cómo? ¿Por qué decidió? Porque no le gusta la persona a la que usted ha nombrado. O sea, el presidente Correa, con, por sus atribuciones eh, constitucionales como jefe de la policía, como jefe de la Fuerza Armada, toma decisiones sobre ellos y ellos simplemente eh, deciden retirar lo que habían entregado porque el acuerdo que había hecho con la policía es que sí, que ellos tenían que tener una influencia sobre la decisión de quiénes debían estar a cargo. O sea, ellos tenían un nivel de incidencia en nuestras Fuerzas Armadas y en nuestra policía inmensa. Nosotros, no puedo decir que la terminamos, porque no lo logramos terminar, pero la convertimos en prácticamente nulas, con la molestia, por supuesto, de muchos oficiales de alto rango, que estaban acostumbrados y beneficiados, con privilegios determinados, por parte del de gobierno de los Estados Unidos y sus, y sus instrumentos, ¿verdad? El, el, el Comando Sur y, y muchas otras instituciones que ellos tienen. Pero fue porque nos desligamos de ellos, nos distanciamos de ellos y, y el presidente Correa asumió personalmente la, eh, el manejo de la política de seguridad ciudadana. Esta disminución... En los asesinatos por cada 100.000 habitantes no se logra fácilmente eh, esos niveles. Estamos hablando del 13 asesinatos eh, por cada 100.000 habitantes a prácticamente 5.5. Se obedece a una política integral eh, de, la de la seguridad ciudadana y al hecho de que teníamos decisión, soberanía sobre ello. Porque usted puede querer, hay, hay muchos gobiernos, y muchas personas que, de buena fe, que pueden querer hacer cambios en la política pública y en los resultados de la política pública para la población. Pero si no tienen la decisión de destrabar la relación con otros que influyen en la misma, como en el caso nuestro, estoy hablando de la, de la incidencia eh, que tenía el gobierno de los Estados Unidos, de, de los Estados Unidos en las fuerzas policiales y, y militares, si no logra separar esa relación, ellos siguen aplicando lo que, lo que quieren, los que en muchos casos incluso lo financian informalmente, paralelamente, con determinados regalos, determinados obsequios, etc. Incluso eh, nosotros tomamos la decisión, el presidente Correa tomó la decisión, de sacar a la base militar de los Estados Unidos que tenían en Manta que la pusieron en el año 2000, no les voy a contar esa historia, pero nos, nos impusieron una base militar en el, en el año 2000, con el, con, por, por supuesto con, con el beneplácito del gobierno de Mauán. Y nosotros decidimos que esa, ese acuerdo, digamos, de, la, de poner la base militar que duraba 10 años, eh, no se renovaría. Nos dijeron que con eso el narcotráfico iba a apropiarse del país. Se ha apropiado ahora con Lazo y con Moreno, les cuento, eso sí, pero en nuestra época no que iba a apropiarse, que la violencia, que la delincuencia iba a cundir en el Ecuador, que la base norteamericana de Manta era, era como tener el ángel del cielo, era como tener a Hulk, era como tener, digamos, a Superman cuidando, protegiendo a nuestro país. Eh, y ellos además, en buena parte también teniendo incidencia sobre el control de la, de la frontera con Colombia. Y ahí están los resultados que ustedes acaban de ver en este gráfico, no estoy hablando de, de cualquier cosa, estoy hablando de resultados extraordinarios que mejoraron la calidad de vida y la seguridad de la población en nuestro país. Paso ahora, a, después de haber hecho referencia a, a los temas iniciales que les había dicho, digamos, del contexto internacional, de lo que había pasado en el Ecuador, de lo que estaba pasando en el Ecuador en la época previa a nuestro a nuestro gobierno y lo que pasó en nuestro gobierno, con resultados así principales. Eh, paso a, a señalarles y a decirles lo que está viviéndose ahora en el Ecuador, que es muy lamentable, y con esto voy a terminar. Eh, déjenme sacar este... poner un fija la presentación anterior... Eh, para pasar al, al, a ver lo que es la realidad que ahora estamos viviendo. No se presenta ninguna lámina ahorita, ¿verdad? No estoy presentando ninguna lámina, ¿no? No. Ok. Ya. Este, entonces, ¿qué es lo que está pasando en el Ecuador de hoy? Y al final haré unas reflexiones últimas. Eh, mientras que habíamos logrado un crecimiento impresionante de la economía, eh, desde el año 2017, que asumió el poder Lenín Moreno, que lo asumió como parte de, de la Revolución Ciudadana, que nos traicionó, fue comprado por las élites ecuatorianas y por el gobierno de los Estados Unidos, sin lugar a dudas. Eh, la economía ha, se ha estancado y ha comenzado a decrecer. Eh, para el año 2021 se ha considerado un un, decrecimiento, un crecimiento muy bajo en el año 2019, decreció de manera eh, extraordinaria, y ahora Ecuador es de los países que se considera que va a, a, a crecer menos de los, mm, seguramente está entre el segundo o el tercer país que menos va a crecer en, eh, en América Latina. Los resultados son, son magros, eh, la inversión y el gasto público ha caído, pero estamos, estoy hablando de, de una caída al, al 10% de su nivel. No no estoy hablando de que cayó al 5%, al 10% del nivel que teníamos nosotros. La inversión y el gasto público, y particularmente el gasto, en la inversión pública, perdón, en salud y en educación. Eh, es una, eh, es la aplicación de la política neoliberal, o sea, la, la, la vuelta de la política neoliberal. qué cifra, les digo así, con, con, con resumen, resumen. hay 10.000 cirugías represadas en el, el sistema público ecuatoriano han duplicado las muertes violentas en el Ecuador el año eh, que estamos viviendo entre el año que estamos viviendo y el año pasado en el gobierno de Lazo, solamente en el gobierno de este banquero, Guillermo Lazo se han producido 400 asesinatos en las cárceles esto es una cosa yo creo que le, le ganamos a Brasil el Brasil es una economía es una sociedad eh, diez o quince veces en eh, la niveles de violencia son importantes, está todo, sobre eso. Pues, las muertes en las cárceles en nuestro país son cosas de, todo, de todos los meses, pues, pasando un mes, más de cuatrocientas personas asesinadas y cercenadas en las cárceles. Eh, el argumento del gobierno es que es guerra entre bandas, o sea, casi que no importa, ¿no? Es como si se digamos, se, se cayera una piedra por ahí. No, no pasa nada, son bandas que se están matando entre ellos, déjenos no mal. Se, se están disputando el poder, ese es, el, ese es el, el argumento, digamos, la justificación, que se están disputando el poder en las cárceles, y por eso son esas muertes, pero no nos preocupemos mucho. Además de, además de, en las calles, ¿no? estoy hablando de las cárceles, las cárceles es un tema gravísimo, por cualquier, puede ser lo que sea, cualquier, una persona que está en la cárcel, Sí, perdió su libertad porque cometió un delito. Ya, está bien, eh, todos lo entendemos y justificamos que pueda estar en la cárcel. Pero una cosa es que pierda su, su libertad. Otra cosa es que pierda su dignidad y pero que pierda su vida. Porque en la cárcel no hay nadie más que el Estado que puede controlar eso. O sea, el Estado es dueño de la libertad de esa persona. Y también debe de preocuparse de que su vida, eh, digamos, no corra peligro. Pues en el Ecuador esto... Esto no pasa y simplemente eh, a la gente se la asesina impávidamente, tanto en las cárceles como en, en las calles. El subempleo sumado más el desempleo llega al 63%. No, no quiero eh, abundar más en cifras, eh, realmente los resultados son eh, gravísimos en la situación de los ecuatorianos, eh, ahora volvimos a la época de, de la emigración en nuestro gobierno. Quiero decirle que la gente comenzaba a regresar. De tanta migración a España, a Italia, a Estados Unidos. Y no quiero decir que tampoco masivamente, pero comenzó a regresar porque vieron lo que el Ecuador estaba viviendo. Ahora han comenzado otra vez a salir. Para hablar del caso de México: a, a México el año anterior llegaron eh, ecuatorianos, supuestamente con visión de turista, y 80.000 no regresaron. Están por ahí, deambulando, tratando de llegar a Estados Unidos. En, solo en este año hay 36 mil más que llegaron y que no han regresado. Es decir, sea, eh, el, digamos, la consecuencia final de este desastre en el manejo de la economía es también la migración, que es la que estamos actualmente viviendo. La consecuencia de esto es también una inestabilidad eh, política, pero además de eso, una Ay, qué reducción qué, qué, tremendamente sensible qué, qué, qué. en eh, la valoración, en la calificación de, de los gobiernos. Tanto el gobierno de Moreno, que creo que se fue con un 10% de calificación, el gobierno de Lazo comenzó con el 74% de aprobación en julio del año pasado. Ganó con el 52% solamente, pero al principio normalmente los gobiernos aumentan mucho su calificación a su inicio, Llegó al 74%. Fue cayendo y en este momento se estima que está entre el 12% y el 20%. El nivel de calificación de la gestión del gobierno del de presidente Lazo. Eh, finalmente, esto también ha, ha, dado como, ha traído como consecuencia una inestabilidad en las funciones del Estado. Eh, vemos un, un gobierno que um, ha intentado... ...retomar el control de las funciones del Estado... ...de manera absolutamente ilegal, impropia, ilegítima... ...que ya lo había hecho el gobierno de Moreno. O sea, Moreno, a través de una consulta que también fue inconstitucional... ...finalmente la ganó y, y con esa consulta desbarató la institucionalidad... ...que el Ecuador había tenido en el gobierno de Rafael Correa. Tanto la, institucional, la institucionalización del gobierno como la del Estado en su conjunto, estamos hablando de Consejo de la Judicatura, Conse Consejo de Participación Ciudadana, eh, la Corte Constitucional, la Corte Constitucional que según nuestra Constitución es intocable, bueno, se la comieron, la, la desbancaron, eh, Procuraduría, Contraloría, todo. Se tomó Moreno a través de una consulta inconstitucional e ilegal las instituciones del Estado. Ahora Lazo también de manera ilegal ha intentado y ha logrado en algunos casos tomarse algunas funciones eh, públicas, eh, y eso ha provocado un, un, de, un desastre institucional. Si nadie sabe finalmente quién es, eh, si el Contralor es un Contralor de verdad o es un Contralor que está temporalmente, eh, destituyeron ilegalmente al, al Defensor Público, eh, hicieron un pacto eh, indecoroso en, en la Asamblea Nacional, eh, y, y así sucesivamente podría darles muchísimos ejemplos de cómo eh, se ha deteriorado la institucionalización, eh, la institucionalidad, perdón, en nuestro país, que está llevando a una, eh, cada vez a una mayor incredulidad del pueblo ecuatoriano respecto a sus gobiernos. Estamos casi como volviendo a la década de los 90, le digo sinceramente. Eh, tanto por los efectos en la economía, en la sociedad, en, en el sector público, y a la, eh, no todavía a la inestabilidad de las que les hablé en su momento, pero sí a la incredulidad de la población respecto a lo que, digamos, respecto a la, a lo que el Estado le debe o no le debe aportar. Además, el presidente Lazo eh, legalmente no podría ser presidente porque una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de investigación sobre recursos escondidos en, en guaridas fiscales lo pone al presidente Lazo y al presidente Piñera como uno de los principales eh, sujetos económicos que escondían y que siguen escondiendo sus recursos de paraísos fiscales cuando, perdón, yo no les quiero llamar paraísos fiscales, son guaridas fiscales esconden el dinero normalmente cuando tú lo escondes es porque no es bien habido pero eh, en, en, según nuestra legislación el presidente Lazo no podría ten, tener digamos eh, asumir la responsabilidad como, como presidente de la república sin embargo la fiscalía que fue también tomada por el gobierno de Moreno le ha limpiado todo le ha, eh, ha evitado hacer una eh, investigación prolija sobre el tema del, de los recursos en el exterior y en su momento en la asamblea nacional no hubo Tampoco los votos suficientes para impulsar un juicio político a, en, al presidente Lazo. Pero eh, su actual nivel de, eh, de, de, de credi credibilidad, que es tan bajo, eh, su poca fortaleza política eh, nos hace pensar que eh, a lo mejor en, en, en los próximos dos tres años que le faltan para eh, culminar su gestión, eh, tenga dificultades para, para hacerlo, porque la población eh, está muy indignada con lo que ha pasado en nuestro país. Hay dos importantes movilizaciones, con esto voy a concluir, hay dos importantes movilizaciones que se han producido en el Ecuador, una en octubre del 2019 y una en junio del 2022, hace pocas semanas atrás. Eh, que a la una respecto al gobierno de Moreno, por las medidas del Fondo Monetario, justamente, porque retomó el, el tutelaje del Fondo Monetario y por tomar las medidas del Fondo Monetario agravó la situación social del país, eh, casi es derrocado por una movilización, realmente por una movilización popular, amplia, enorme, y en este caso en junio eh, tuvo que tomar que dar marcha atrás el gobierno de Lazo también en algunas Creemos que muy poco, pero finalmente eh, tuvo que reducir eh, levemente el precio de los combustibles y tomar, y ha aceptado, digamos, algunas de las, eh, de las, de las demandas del movimiento indígena en, en su movilización de junio del 2022, que ahora todavía se siguen conversando, se establecieron mesas de trabajo para eh, analizar las demandas del movimiento indígena, que son además, en buena medida, movilizaciones digamos, demandas de la población en general eh, y que todavía están discutiendo. O sea, no sabemos qué pase al final de esa negociación, faltan más de 40 días para que terminen las negociaciones, pero eh, por lo que parece eh, no se están tampoco atendiendo las demandas principales de, que presentó el movimiento indígena y eh, no sabemos cuál va a ser la consecuencia de eso. Pero es, eh, y con esto termino, esta explicación que he podido presentarles a ustedes es eh, la aplicación de una política que no tiene futuro que es la política neoliberal ha demostrado cuando se aplicó de manera amplia masiva, eh, contundente en los países de América Latina, demostró su absoluta ineficacia para mejorar la calidad de vida de la gente después se producen gobiernos populares, progresistas de izquierda que demuestran a las claras que eh, es aplicar políticas no neoliberales, políticas patrióticas, políticas de progreso, políticas eh, de crecimiento económico, políticas de equidad, y recuperando el importante rol que el Estado tiene que tener en la sociedad, es posible mejorar la calidad de vida de la gente. Luego, como consecuencia de... Eh, de una estrategia de la derecha latinoamericana y del imperialismo norteamericano, lograron eh, poner un poco en, en una parada, digamos, una, eh, un momento de eh, retroceso de esos gobiernos 2000, del, del 2009, cuando tuvieron éxito en el derrocamiento del gobierno de, de, de Manuel Zelaya, después eh, el derrocamiento... Parlamentario, el golpe parlamentario de Dilma, el golpe parlamentario de, de Fernando Lugo, persona a la que queremos mucho y que de aquí le mandamos un fuerte abrazo, porque ha tenido un quebranto de su salud en la última semana, eh, y, y después el golpe de Estado en Bolivia, etc. Es decir, la, la, el, la derecha no se ha dormido, eh, pero su incapacidad para tener una alternativa real, una alternativa que permitiera mejorar la calidad de vida de la población latinoamericana, y he hecho mención particularmente a la ecuatoriana, ha dado lugar a que los, otra vez, gobiernos de corte progresista y de izquierda eh, lleguen al gobierno a través de procesos electorales. En el caso del Ecuador, eh, ya en las preguntas y respuestas comentaré un poco más, no lo hemos logrado en las elecciones de eh, abril del año 2021. Eh, lamentablemente yo creo que por eh, di diferencias, desaveniencias que, que tuvimos desde el gobierno de la Revolución Ciudadana con el movimiento indígena eh, eh, que provocó que lamentablemente ellos no apoyaran la candidatura que entró a la segunda vuelta de Andrés Arauz de la Revolución Ciudadana eh, no hubiéramos ganado las elecciones, pero si eso no pasaba, o sea, solamente con el con el apoyo de, de, de Pachacuti, que es la expresión política del movimiento indígena en el Ecuador, eh, habríamos ganado de sobra las elecciones y estaríamos también entre, ese, entre los países que están, entre los gobiernos que están en el ciclo eh, progresista de América Latina. Esto no sucedió. Esperamos que recuperar nuestra capacidad política. Hay elecciones eh, municipales eh, y provinciales en, en febrero del próximo año. Esperamos tener Muchos mejores resultados que en el, el 2019, donde se produjeron también ese tipo de elecciones, y en el 2025 haber logrado una recuperación de eh, las condiciones para poder retomar el gobierno para el pueblo en el año 2025. En donde sí tenemos que hacer una corrección, y solamente lo anticipo para la parte de preguntas y respuestas, en donde sí tenemos que, que corregir algo que en nuestro gobierno, en nuestro periodo, creo que cometimos un, un error. No haber eh, fortalecido, solidificado los movimientos sociales, la eh, organización popular, el poder popular. Nosotros cometimos el error de no haber eh, tenido una estrategia para fortalecer el poder popular y dejar suficientemente, eh, con, con bases suficientemente sólidas el proyecto de la Revolución Ciudadana. Esto, esta es una de las razones eh, lamentables por las cuales el gobierno de Moreno pudo sostenerse cuatro años. Por muchas otras razones también. Pero estoy diciendo las, las que son nuestra responsabilidad. Hay otras razones, porque el Imperio Norteamericano nos ayudó, porque toda la, la oligarquía ecuatoriana nos ayudó. ayudaron porque... Eh, las Fuerzas Armadas y la Policía los sostuvo por todas esas razones pero no las, sobre las que no tenemos control pero las que sí tenemos control nosotros es sobre lo que podíamos haber hecho para eh, desarrollar eh, un sujeto histórico capaz de sostener el proyecto político en eso tenemos que trabajar, es una deuda, es una limitación que eh, yo reconozco como miembro que he sido de, del equipo conductor de la Revolución Ciudadana, como liderazgo clarísimo, de Rafael Correa, pero esos son temas en los que tenemos que trabajar. Ojalá el hacerlo y el recuperar también el prestigio que nos afectó mucho, eh, nos ha afectado mucho los cuatro años de Moreno y, y el año y un poco más de lazo, eh, a través de los medios de comunicación que se han dedicado 24 horas del día y 365 días en el año a eh, intentar manchar la imagen de la Revolución Ciudadana y de los líderes de la Revolución Ciudadana, yo creo que eso está cambiando. Y que será posible, esperamos, con un buen trabajo realizado, en el 2025 retomar el gobierno para el pueblo, pero ya no solamente para el pueblo, sino también con el pueblo, con una organización social capaz de sostener el proyecto en el futuro. Quiero agradecerles mucho la, la atención, eh, eh, pedir, pedirles disculpas si ha sido un poco extensa la, la exposición, pero tenía también mucho deseo de eh, ampliar este, este tema y ahora me pongo a la disposición de ustedes para la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias.